¿Te gusta jugar a los videojuegos? Os recomiendo a toda la Neox Army G2A, la mejor página web A. Para comprar videojuegos Y es que chicos, tenéis las mejores ofertas Y absolutamente todos los juegos del mercado Al mejor precio Tenéis el link debajo de la descripción Podéis echarle un ojo Y comprar vuestros mejores juegos Al mejor precio Amigos, bienvenidos a Fortnite De nuevo, el evento tan loco Y esperado de Doomsday Ha sido pospuesto otra vez Pero eso no significa que todo esté totalmente parado Dentro del juego Sino chicos... Hemos logrado ver la última fase de la máquina de midas. Muchos cambios están sucediendo en el juego y ahora mismo parece que la agencia va a ser uno... De los más afectados por estos cambios Así que amigos No vamos a gastar más tiempo Ya sabéis que podéis aprovechar y apoyar a la Neox Army Con el código Mister de Neox En la tienda de Fortnite Pero si llegamos a 15.000 personas Apoyando el código Mister de Neox En la tienda de Fortnite Me comprometo a sortear 100 pases de batalla Chicos, estamos cerca De llegar a la cifra Así que toda la Neox Army Si estás viendo este vídeo y quieres el pase gratuito Pon el código Mister de Neox en la tienda. Chicos, antes de acabar con la intro, quiero deciros que también estamos en directo ahora, motherfucking, mismo en Twitch. Así que chicos, ver el vídeo al completo y venir a Twitch a saludarnos y a jugar con nosotros un ratito. Chicos, toda la Neox Army debe venir a Twitch porque estamos en directo cada día de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Así que chicos, ahora ya sí que sí, empezamos con el vídeo. ¡Código Mr. De Neox en la tienda, por favor! <tose> Ya que se ha anunciado que la agencia va a ser destruida, he decidido destruirla por mí mismo. Chicos, el evento ha sido pospuesto. Y si buscáis la respuesta a por qué ha sido pospuesto, no la encontraréis en este vídeo porque no lo sabemos. Bueno, realmente tenemos un par de ideas, pero solo ha sido retrasado una semana. Así que, bueno, una semana tampoco es tanto. Sabemos que ha sido retrasada por el post oficial de Fortnite. Eso no significa, hermanos, que esta semana vaya a ser una semana aburrida, sin actualizaciones... Cada día en el juego se descubren cosas nuevas, hermano Y hay que hablar de ellas en este vídeo Oh, shit, nos han reventado, tío Joder, hermano, yo solo quería que vivierais el evento antes de tiempo, tío oh, vale, vale, tío, tío lo siento ¡Oh! Vale, primera kill ¡Sí! <risa> I'm so sorry, brother Nos están copiando, nos están copiando, chavales Quieren destruir la agencia antes de tiempo Para que se piensen que es el evento Brother Uh, uh qué suerte que va a ese hombre, chavales <risa> Alguien que me detenga, por favor Soy demasiado bueno para jugar este juego Ven con papi <risa> Brother, es que tengo que matarte No puedo hacer una explicación con alguien al lado mío Sorry, tío. Ahora sí que sí chavales, vamos con la explicación Y aquí puedo explicaroslo Parece que los filtradores más conocidos de archivos del juego de Fortnite Han encontrado diferentes imágenes de lo que va a suceder en la agencia en el evento final Esto podría ser una alerta de spoilers pero no realmente Ya que solo vamos a adelantar lo que realmente va a suceder Pero queda en tus manos si quieres saberlo Aquí tenéis la imagen de cómo va a ser la agencia y de cómo exactamente se va a ver Algo nuevo ha aparecido justo en el centro de la agencia O quizás no veamos nada de nuevo en la agencia Porque se trata de un agujero en el centro Entonces hay... Un gran agujero ya disponible en el centro de la agencia Y algo extraño es que si realmente este agujero existe Realmente pensar que nadie lo ha puesto ahí, nadie lo ha creado Es decir, tiene que estar ahí desde el principio de todo este tiempo Desde el principio de esta temporada Y se trata de la máquina del Doomsday ¿Seremos realmente capaces de acceder a esta ubicación en el juego debajo de la agencia? ¿Pensar que todo esto, gente, realmente... Va a ser contestado Y va a ser resuelto En la última de las actualizaciones Que Fortnite tiene preparado Para esta temporada ¡Hasta aquí! ¡Ja! ¡Ah, ¡Qué guarro! ¡Ay! ¡Y me mata, tío! ¡Pero por qué! Hay muchos jugadores que hablan acerca De la destrucción de la agencia Creen que la agencia será destruida Y realmente podría ser así Realmente las filtraciones que hemos estado enseñando Podrían ser parte de la explosión De esta máquina dentro del juego Acabando absolutamente con todo Y dando paso a la temporada número 3 Entonces es realmente eso Lo que, lo que va a suceder Es Realmente va a explotar la máquina Y va a destruir la agencia Va a destruir todos nuestros ¿Nuestros recuerdos de la agencia? ¿Realmente es eso lo que va a suceder y va a hacer que todo desaparezca de nuestro juego? ¿Tendremos que despedirnos de Midas para siempre? Realmente chicos, dejarme deciros mi opinión, familia, creo que no va a ser así. Creo y estoy totalmente convencido de que la gran máquina del evento final, la máquina del Doomsday, va a aparecer en nuestro juego online tarde o temprano La vamos a ver directamente nosotros dentro del de juego Tal y como hemos estado viendo en todos los anteriores eventos Máquinas y pistas acerca de lo que vaya a suceder Pero Neox, ¿cómo estás? Tan convencido de todo eso Chicos, ja, creo que realmente la máquina del Doomsday Aparecerá en nuestro juego en el Battle Royale hmm, Creo que hay algo que tengo que enseñaros Que os va a convencer de esto <risa> Soy un superhéroe Joder, vaya deleteada, loco Soy un ninja entonces, chicos, sí, os voy a mostrar ahora mismo el truco definitivo de Fortnite. Nos metemos al modo de repetición de Fortnite. Podremos ver la habitación secreta de la agencia en el modo de repetición. Así es, chavales, o sea, lo que estáis escuchando. Podremos ver la habitación oculta de la agencia desde el modo de repetición. A ver, eso está un poco feo realmente porque... A ver, se trata de un truco que podéis hacer en el juego vosotros mismos. En este momento, efectivamente, existe una habitación secreta. Pero no sé si enseñarlo porque realmente es algo ilegal, ¿no? Entonces, a ver, no estoy diciendo que si vais al océano y os metéis debajo del agua con la cámara directamente Veréis todo el mapa por debajo No estoy diciendo eso para nada, ¿vale? Mmm, aquí tenemos una gran sorpresa Parece que sí que existe algo debajo de la agencia Y el agujero ya existe dentro de la agencia Parece el lugar perfecto para poder esconder la máquina del Doomsday antes del evento final ¡Uh! ¡Chavales! Esto se está poniendo cada vez más incandescente Así que chicos, la gran máquina del Doomsday efectivamente está escondida justo debajo de la agencia Y la agencia ya está preparada para el evento final Y lo podéis ver vosotros mismos debajo de la agencia Y como bien sabéis familia, en cada evento hay unos lugares mejores que otros para... Ver los eventos en sí Así que en este último tramo del vídeo Gracias a este chico Hemos podido conseguir cuáles son los mejores lugares Para poder ver el gran evento Doomsday de esta temporada Realmente este lugar Quizás sea el mejor de los lugares Para ver este evento, ¿verdad? Oh, desde aquí tenemos una... Vista espectacular de la agencia Sí, creo que quizás el mejor lugar sea Al lado justo de esta piedra Y es que desde aquí se ve absolutamente todo Podemos ver incluso Ey, bro, tranquilo, estoy explicando, déjame en paz ¡What! Teníamos a alguien detrás Oh, shit, necesito la altura Corre Oh, oh, oh ¿Cómo? Bueno, se le llegó a dar ya Espectacular, eh Diablo, cabrón, qué puntería ¡Fiesta! Vamos a por él oh. Ajá. ¡No! ¡No! ¡Sin match! ¡Estoy sin match! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! Somos muy malos, tío con el franco soy bueno por eso, eh Chavales, estamos en directo en Twitch Pasados ahora mismo, seguirme en Twitch que es totalmente gratis Código Nexo en la tienda Si te ha gustado el vídeo, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!